¿Cómo se obtienen superpoderes? Pues la respuesta corta es levantándose a las cuatro y media. Ahora toca la respuesta larga. Un superpoder es una cualidad sobrehumana propia de la ficción. Y obtener significa llegar a tener algo que se quiere, se solicita o se merece. No incluye esta definición a aquella gente que tiene algo de nacimiento. Si ya tienes algo de nacimiento, ¿para qué obtenerlo? Es por eso que en este tutorial no trataremos de obtener el poder de los kriptonianos ni el de los borbones. Por el contrario, aquello que no es de nacimiento es aprendido. ¿Cómo se aprenden las cosas? Con una disciplina. El día comienza al despertar. Para despertarnos, los seres humanos usamos principalmente el sentido del oído. Y también es recomendable el sentido del humor. El despertador es una herramienta que sustituye al depredador en la sociedad contemporánea, junto a otras amenazas como las tormentas o las crías humanas. Tras el despertar, suele llegar la hora dorada del cerebro, el momento de mayor concentración. Se puede acelerar y potenciar gracias al consumo de drogas estimulantes, como la cafeína o la cocaína, dependiendo de tu nivel económico. En mi caso, consumo cafeína transportada en hojas de té blanco. El té blanco se infusiona y se consume bebido. Mejor sin azúcar y dejando que temple para evitar quemaduras bucales y esofágicas. Cuanto más tiempo despierto transcurra, el cerebro será menos eficaz y más vulnerable a las distracciones externas. Un estudio de Glenn Wilson revela que los trabajadores pendientes de los correos entrantes presentan menos niveles de concentración que un trabajador que ha consumido cannabis. El número de distracciones aumenta conforme avanza el día. Con las mañanas ocupadas en intentar sobrevivir, los seres humanos han ido desplazando sus juegos a una franja horaria diferente. Todo brilla. Es de colores y hace ruiditos. Esto es un televisor. La televisión tradicional es una herramienta que comparte información en un solo sentido. Resumiendo, es un 80% chicha y un 20% publicidad. Esto es mucho, es poco... Pues, pues si ves dos horas de televisión al día, al cabo de 80 años, habrás pasado un año y medio de tu vida viendo anuncios de televisión. Volvemos en un Trix. Esto es un smartphone. El smartphone es un órgano del cuerpo humano ubicado al final de los brazos que funciona como extensión del sistema nervioso. Se utiliza para relacionarse con otras personas y con el mundo. Los seres humanos aún no utilizan el teléfono móvil para llevar a cabo otras funciones, como la nutrición o la reproducción, pero se pueden relacionar para propiciarlas. Muchas de estas relaciones ocurren en la franja horaria nocturna y con frecuencia se pueden extender hasta altas horas de la madrugada. ¿Qué hacen todos estos animales nocturnos que todavía no han creado un colectivo que les represente? Por ejemplo, el sindicato de vingers? el partido Procastinemos o la asociación de afectados por el escándalo de los primos con Spotify Freezing Anuncios. Me ha pasado marido. es rápido. Al final son cuentas ilimitadas gratis. Cuenta el, el problema de esta antidisciplina es que dificulta el aprendizaje. La disciplina requiere un sacrificio. ¿Qué se puede ganar sacrificando la noche? ¿Levantarme a las cuatro y media gusta? ¿Es divertido? Pues no. Es horrible. ¿Qué, qué se puede hacer durante ese tiempo? No, no te lo voy a decir. En eso consiste. Antes del amanecer, cuando todo el mundo duerme y nadie te habla, y ningún televisor intenta venderte ropa, donuts, viajes, coches, perfumes, masculinidades, feminidades, ni felicidad... Las heroínas y los héroes se encuentran a sí mismos en un lugar donde no existe nadie más. Una base secreta, en la que no existen los tic-tacs del secundero. Y ni siquiera somos esclavos del tiempo, y conseguimos algo lo más cercano a esa cualidad sobrehumana, propia de la ficción, llamada libertad. La libertad es un buen superpoder, para empezar.